Vamos a desarrollar la actividad interactiva 2, el curso Establecimiento de cultivos piscícolas Continentales en Aguas Cálidas. Esta actividad pertenece a la actividad de aprendizaje 4 y se denomina Actividad Interactiva Alimentando los Peces. Vamos a leer las instrucciones antes de comenzar. Ahora usted debe encargarse de la alimentación de los peces del estanque de Don Carlos en su finca Agua Bonita. Asegurarse de brindarles la nutrición adecuada que garantice su sano crecimiento, así como una buena rentabilidad a la hora de la venta. Para ello, ayude a una pequeña tilapia a nadar por el estanque buscando el alimento para que pueda ir creciendo hasta alcanzar el tamaño adecuado para su cosecha. Contestando adecuadamente las preguntas que se le plantean. Mucha suerte. Hay que tener un poquito de paciencia porque esta actividad es un poquito lenta, se podría decir. Vamos a responder la primera pregunta. La reacción alimenticia también debe contener vitaminas que son importantes para las funciones de mantenimiento y crecimiento. Los peces requieren entre 12 y 15 vitaminas, 12 y 20 vitaminas, 15 y 20 vitaminas o 7 y 10 vitaminas. La opción correcta es el ítem A, 12 y 15 vitaminas. Damos clic en continuar. Vemos como el pececito crece y continúa su marcha por el lago buscando comida. Dentro de este grupo, las aflotoxinas se cuentan como las más importantes y. Tóxicas, provocan mortalidades en concentraciones altas, cáncer y daños en el hígado. Micotoxinas, vitaminas, minerales o bacterias. Opción correcta, A. Ah, micotoxinas. Vamos a, ir a continuar. Tienen múltiples funciones, aunque las principales son la formación de estructuras y el control de las reacciones químicas de las células Grasas, proteínas, azúcares o sales Opción correcta, B, proteínas En un sistema intensivo a intensivo, el alimento debe permanecer entre 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos o 15 minutos. La opción correcta nuevamente es la opción B con 30 minutos. En peces de agua cálida se debe suspender la alimentación cuando su temperatura está por debajo de 10 grados y por encima de 25 grados centígrados, por debajo de 15 y por encima de 32 grados centígrados, por debajo de 20 y por encima de 33 grados centígrados o por debajo de 8 y por encima de 22 grados centígrados. La opción correcta es por debajo de 15 grados centígrados y por encima de 32 grados centígrados, opción B. Vamos a esperar unos segunditos y responder la última pregunta de esta actividad. Vemos cómo el, pece va, el pececito va creciendo a medida que respondemos acertadamente las preguntas. Por último, los peces son bioquilotermos, lo que significa que se adaptan a cualquier cambio de temperatura, regulan su temperatura corporal gastando energía para mantenerla. No regula su temperatura corporal. Es decir, que son animales de sangre fría y, no fría y no gastan energía para mantener la temperatura. O son animales de agua, de sangre fría pero gastan mucha energía para adecuarse al ambiente. La opción correcta es. No regula su temperatura corporal. Es decir, que son animales de sangre fría y no gastan energía para mantener la temperatura. Opción C. Con eso terminaríamos la actividad. Tengan en cuenta que el orden de las preguntas va a cambiar dependiendo pues, de la actividad o del momento que la realicemos, pero las preguntas van a ser las mismas. Vemos cómo el pececito sube para que lo casen, para que lo pesque mejor. Felicitaciones. La tilapia alcanzó el tamaño ideal para la cosecha. No necesita que le proporcione la nutrición adecuada. Apruebo esta evidencia. Listo, con eso terminamos la actividad. Os invito a encontrar diferentes actividades interactivas en el canal de YouTube.